¿Quién es este maldito sujeto? ¿Y por qué está acompañado por el dios de la anorexia? ¡Cállate, Soquete! ¿Quién es este dios, que no es un dios, pero que iguala la fuerza de un hombre? ¡Ya cállate, Soquete! ¿Quién es este trolazo? ¡Cállate, Soquete! Si no me equivoco, usted debe ser Gokaku. Ni que fuera virgen. Ay, <ríe> usted me entiende, ¿verdad? ¡Cállate, Soquete! ¡Shhh! ¡Baja el volumen. ¿Eh? ¿Eh? ¡Jalea! ¡Es una locura! ¡Es la tercera vez que lo hace! ¡Si lo vuelve a hacer, morirá! ¡Ya cállate, Soquete! ¡Por el orco! Por lo visto, el ataque del Universo SOS parece tener un nivel muy alto. ¡Ya cállate, Soquete! Señor Ligi, acaso usted sufrió una descompostura? ¡Puede ser, ser! ¡No me importa! ¡Lo vamos a hacer para ganar el torneo! ¡Ya cállate, soquete! ¡Fiel! ¡Por poco y me cago! ¡Oye, oh, no seas sé tan soquete! El ser respondió de manera negativa. ¡Ya cállate, soquete! Mejor no, nos vamos por unos tacos o qué culos? ¡Ya cállense, soquete! tus productos son buenos para la salud y no me deja mi naturaleza vender algo que sea bueno para la salud. Yo estoy fuera. Bueno. Yo lo que quiero decir es que ¡Eres un soquete! Soy un so ue, ue, ue, ¿tú oye, oye, oye, Cállate, por favor, por favor no Un ves? segundo vayate, ¿Qué he hecho para merecer esto? Dios ¿sí? mío, vale. te lo juro, no puedo El otro día llamaron a la puerta de mi casa Y me dijeron Hombre muy peculiar ¿Quién es? Saludos, Sócrates. No, gracias. ¿Qué no entiendes? Que ¡El futuro de todo el universo está en tus manos! No entiendo. ¡Eres un soquete! Ay... ¿Conoces el bollón de oro? Ah, ¿Qué chingados es eso? No sé, me dijeron que vale mucho dinero. Dime cómo conseguir eso. Mira... ¡Eres un soquete! Que siempre soñé y los habitantes no piensan igual. ¿No les encanta toda esa energía? ¡Estoy enamorado de esta ciudad! ¡Ciudad! ¡Ciudad! ¡Cállate, Soquete! ¡Cállate, Soquete! El dios de la seducción. ¿Terminaste? Si eso es todo lo que tienes, no te mostraré mi porón